galáctica lo que estamos haciendo es eh, captar diferentes zonas del cielo para posteriormente mediante software unirlas y crear grandes mosaicos grandes panoramas de la vía láctea en esencia se trata de captar con la cámara reflex regiones de, del cielo zonas de, del cielo que posteriormente se tienen que posprocesar. ...para extraer toda la información... ...de esta manera... ...y mediante este procesado posterior de la imagen... ...es posible obtener... Eh, ...estampas, imágenes que parecen increíbles... ...donde se muestran los colores, las estructuras... ...de las nebulosas, de los objetos... ...que son visibles en toda la Vía Láctea... ...como el caso, por ejemplo, de la nebulosa Cabeza de Caballo Azul... ...en la Sagitario, cerca de, de la zona de, de Antares... El, ...la nebulosa de Orión, eh, zonas del cielo donde eh, existen mmm, diferencias... ...de luminosidad importante, nebulosas brillantes... ...se hacen también imágenes HDR con diferentes tiempos de iluminación ...que posteriormente se tienen que procesar... ...o la imagen o la zona... De, de Antares, donde hay una mezcla de nebulosidades que tras el procesado posterior se ponen en, de forma visible en todos su explotor.